Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, bienvenidos a otro episodio de En la Esquina del Samán. Vamos a tratar hoy un tema que me han comentado ya, por favor, que lo, que lo profundizara, que es el tema del tabú. En concreto me pidieron que profundizara o que hablara un poquito más en extenso, que desarrolláramos más esta idea del pensamiento mágico, de las supersticiones y todas estas cosas del pensamiento mágico que perduran en la actualidad. Así que tomándole esta palabra vamos a hablar acerca del de tabú. Debemos empezar sobre todo con lo que es y no es un tabú. El tabú, en, como lo conocemos en la actualidad, es lo prohibido por la sociedad, lo prohibido por la costumbre, por las costumbres en general es algo que no está permitido, que no está bien visto que se haga. En ese sentido, el tabú actualmente es un tema relativamente flexible, sobre todo en los últimos tiempos donde ha habido cierta transformación profunda de lo que la sociedad debe o no aceptar. Se trata casi siempre el tabú de un tema que es moral y éticamente condenable y que incluso a veces tiene consecuencias legales. Como en este caso puede ser por ejemplo la pederastia, sería un ejemplo de un tema tabú como se lo concibe actualmente el tabú en la sociedad y que al mismo tiempo tiene consecuencias legales. Otros temas tabú no tienen una consecuencia legal como tal, pero sí tienen una consecuencia social, si sí tienen una, una condena por parte de la sociedad como es el caso del tema del incesto, por ejemplo. El tabú en general prohíbe en, nuestra, en la actualidad una gran cantidad de cosas en nuestra vida. Y estas prohibiciones varían mucho de, de una sociedad a otra. Se prohíben relaciones, acciones o incluso se prohíben alimentos. En el caso de, de por ejemplo, de el, el comer cerdo para los judíos. Eso sería un ejemplo de, un, de lo que en la actualidad se conoce como un tabú. La mayoría de las veces el tabú está relacionado a la religión en la actualidad y a lo que hoy por hoy llamaríamos la superstición, que nosotros denominamos aquí en, en, en, en, en nuestro programa como el pensamiento mágico. Por ejemplo, comer carne en Semana Santa aquí en Venezuela no estaba permitido salvo la carne de pescado. Esta prohibición tiene un fundamento religioso y de hecho constituye lo que podemos llamar un ejemplo de un tabú como lo vemos en la actualidad la violación de un tabú trae consigo siempre un castigo inmediato ¿ok? Eh, cuando lo vemos, lo, lo analizamos desde la perspectiva supersticiosa por ejemplo, pasar debajo de una escalera tiene como consecuencia inmediata la, la mala suerte para el que, para, para que perpetra, el que comete el tabú o, o romper un espejo en la noche, por ejemplo dentro de, de, dentro de esta superstición esos son ejemplos de tabús modernos el castigo es automático, de la misma manera que incluso una, el, en la sociedad el castigo es de forma automática si el castigo no te viene solo, por ejemplo el caso del incesto el, la sociedad se encarga de ejecutar el castigo, que puede ser en este caso la condena, el rechazo o el aislamiento social por cierto la costumbre de comer chihuiri aquí en Semana Santa en Venezuela viene de allí, o sea, fue una concesión que se le permitió a los habitantes de, de tierra firme, que es como se le conocía a Venezuela en aquel momento, en la colonia, que como vivían lejos de los puertos o ríos no podían acceder a la carne fresca de pescado, entonces la iglesia les permitió que comieran en este caso la carne de este animal en concreto, que es una suerte de, de roedor acuático. Ahora vamos al aspecto etimológico de lo que es el tabú. Eh, la palabra tabú es una palabra relativamente reciente, o sea, al, al menos aquí en el uso de Occidente, en Occidente tendrás ese caso, poco menos de dos siglos que fue incorporada la palabra al vocabulario de Occidente. Antes de eso pertenecía a las lenguas polinesias. En concreto, creo que posiblemente está relacionado a las lenguas hawaianas y a las lenguas de Tahití y otras regiones de la Polinesia donde aparece esta palabra tabú. Está bastante extendida dentro de la concepción religiosa y la cosmovisión de las sociedades polinesias. La traducción de la palabra tabú es un poquito compleja para nosotros en ese contexto, porque para empezar el tabú se refiere a algo que ya no está presente en nuestra sociedad, esto lo hemos comentado ya en ediciones anteriores del programa. En estas sociedades donde encontramos el concepto de tabú por primera vez, la palabra designa algo, una conducta o una serie de acciones o prohibiciones completamente distintas a las que realizamos nosotros cuando utilizamos el término tabú en la actualidad. Por ejemplo, el, la, la pederastia, efectivamente, como lo mencionamos, constituye un tabú para nosotros, pero no un tabú en el sentido que lo habrían considerado los polinesios. Algo más cercano al tabú, eh, al tabú polinesio, sería lo que los romanos antiguos llamaban el sacer. Lo encontramos también presente en el libro de Giorgio gamben Homo Sacer, donde tratan precisamente este tema de, de, del tabú que los romanos llamaban el sacer y que le sirvió este concepto a, a Giorgio Gamben para desarrollar el concepto de biopolítica o desarrollar su teoría de la biopolítica. Una cosa que se dieron cuenta los antropólogos es que este concepto de tabú que se encuentra presente en los pueblos polinesios es fácilmente encontrable con otras denominaciones en otras sociedades primitivas y ya en muchos lugares ya extintas, como por ejemplo las sociedades primitivas, las, prim las primeras sociedades romanas, las sociedades antiguas de, de, de, del Medio Oriente o las sociedades mongolas. Y básicamente en la mayor parte de las sociedades antiguas estaba presente este concepto del tabú o un concepto equivalente. O algo semejante, o casi el mismo, pero que difería simplemente en la denominación, por supuesto, por ser idiomas diferentes. El tapú es, en primer lugar, algo sagrado, algo santificado, algo que tú no, no debes tocar precisamente por ser santo y sagrado. Y al mismo tiempo es algo ominoso, algo peligroso, algo prohibido, algo impuro. Lo opuesto al tabú, para los polinesios, ellos utilizan la palabra noa, que significa algo así como lo acostumbrado, lo que todos pueden hacer, lo que todos pueden acceder, a lo que todos pueden tocar. Lo, vamos a decirlo así, lo común, lo vulgar. En cambio, el tabú es lo que nadie debe tocar, lo que nadie debe a lo que nadie debe acceder. Pero llama la atención, al menos a mí cuando lo leí por primera vez, la conjunción de estos de estos dos elementos. Es al mismo tiempo sagrado, santo e impuro, ominoso, peligroso. Es prohibido. Y quizás es porque nosotros estamos acostumbrados a que esos conceptos son contradictorios, pero no. De hecho, hay un término en la lengua en, en, en el español, hay un término en el español que nos sirve para aproximar el concepto de tabú que sería en este caso lo que nosotros llamamos como horror sagrado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nadie podía ver el rostro de Dios. Estaba prohibido ver el rostro de Dios. Si tú lo veías, corrías el riesgo de volverte loco o de morir, de perder la razón, la cordura. Esta concepción de Dios quizás para nosotros en la actualidad es un poco extraña porque estamos acostumbrados ya al discurso moderno de, de, del cristianismo de... Dios es amor, Dios es protección, Dios es amparo. Y donde Dios es la faceta completamente buena y, y, y, e inmaculada de la vida y de la existencia, de la creación. Y que todo lo que nosotros percibimos como torcido, como dañado, como impuro, es por la ausencia de Dios o por, la, la, el, el, el, o por el hecho de que esa cosa, esa persona o o esa sociedad, se apartaron de los preceptos de Dios. Es aquello que es desviado de la naturaleza que Dios le fijó. No era así para los pueblos antiguos y por eso nosotros vemos en el Antiguo Testamento la presencia de un Dios que es benefactor, protector, pero al mismo tiempo es cruel y es alguien que tú debes temer y por el que tú sientes una fascinación pero al mismo tiempo sientes un, una suerte de horror y esta sensación, estos sentimientos ambivalentes hacia la divinidad están presentes en esta, en esta concepción antigua de la religión algo que ya nosotros no tenemos no estamos perdiendo en la, en la, en la, estamos perdiendo en la actualidad lo curioso es que esta concepción de horror sagrado no está pres, que está presente para nosotros quizás en algunas formas particulares de ver la divinidad estaba presente en los pueblos primitivos o los primigenios en estas primeras sociedades, incluso cuando no había religión. Y es algo que está dentro de las hipótesis, no sé hasta qué punto demostradas ya en la, en, en la antropología actual, de que la institución del tabú es anterior a la religión, anterior al concepto de divinidad. Y eso lo podemos notar quizás por el hecho de que, a diferencia de, de las violaciones respecto a los mandamientos divinos, la violación de un tabú para las sociedades primitivas acarrea un castigo inmediato e ipso facto. No hace falta que tú tengas una mala intención o la, de, de, o la decisión de, de contrariar la voluntad de, de la divinidad. En este caso, cuando, tú puedes violar el tabú sin siquiera saberlo y sin embargo sufrir las consecuencias de ello. Un ejemplo de esto, de este castigo que viene inmediatamente, lo encontramos en la historia de Edipo. Edipo se casa con su madre, pero Edipo no sabe que esa mujer con quien se casó es su madre. A pesar de ello, el castigo le viene a Edipo y por supuesto, cuando Edipo se entera que es su madre, tiene que, del, del horror, de la, de la desesperación, se saca los ojos para expiar la falta, para expiar el pecado, para expiar, en este caso, el tabú. Debe sobrevenir un castigo inmediatamente, y si el castigo no aparece por su propia cuenta, estos pueblos antiguos se encargaban de hacer cumplir el castigo. Ya habíamos mencionado que el tabú recae, puede recaer sobre algunas acciones, sobre personas o sobre comidas o cosas en concreto. Podemos establecer una clasificación de las cosas que se consideran tabú en base a esto. Y sobre todo lo que era considerado tabú en la, en, en, la, en la antigüedad. Eran tabú sobre todo las personas en algunas situaciones concretas. Por ejemplo, para los antiguos, una mujer cuando estaba embarazada o estaba en proceso de lactancia era tabú. Debía tratarse con cierto cuidado a la mujer que estaba embarazada por temor a causar algo sobre la criatura que iban a hacer o también sobre la... porque la persona que podía tocar a la mujer o que podía... Entrar en contacto con ella iba a adquirir también y si iba a volver a esa misma persona tabú. Tenías que cumplir una serie de requisitos en específicos que la mujer embarazada debía tener. Debía cumplir ciertos rituales, debía ejecutar ciertos rituales dependiendo de la, del pueblo y de la religión en concreto. Otro tipo de personas que eran tabú eran los reyes y los sacerdotes o los líderes espirituales y un tabú también muy, muy importante era el tabú sobre los muertos y sobre las personas que daban muerte a otros, sobre la persona que se convertía en este caso en matador o en asesino. Aunque estrictamente hablando, el concepto de asesino no estaba presente en ese momento. Por ejemplo, en la guerra es legítimo el asesinato o el dar muerte es legítimo. Sin embargo, por el acto mismo de dar muerte, las personas que participaban en la guerra se convertían en tabú, y debían cumplir una serie de restricciones y de rituales y de acciones que debían cumplir para poder atravesar esta etapa. De hecho, podemos decir que, que quienes mataban en la guerra debían entrar en duelo después. Por ejemplo, Fraser menciona a una tribu en Nueva Guinea que se llamaba Noslogea. Y de, contaba que los hombres que daban muerte a un enemigo en la guerra o que participaban en, en la batalla, cuando volvían tenían que quedarse encerrados en sus casas durante algunas cuantas semanas. Tenían que evitar todo contacto con su mujer y con los amigos, no debían tocar la comida con sus propias manos y solo podían alimentarse de vegetales que eran cocinados para ellos en unas vasijas que eran especiales para ellos. Cuando le preguntaban a ellos por qué hacían esto, ellos alegaban que que la restricción en este caso, por ejemplo, de las vasijas y de la comida, era que no tenían permitido oler la sangre del muerto que si lo hacían iban a morir. Otro ejemplo que menciona Fraser es el de la tribu de los Choctaw en, en Norteamérica, donde él contaba que cuando un Choctaw había dado muerto a un enemigo debía empezar un duelo de meses y durante el cual él, durante el cual él tenía que establecerse una serie de limitaciones y de prohibiciones para cumplir con el duelo. Entre las prohibiciones estaba que no tenía permitido peinar su cabello durante un mes y que si le picaba la cabeza, por ejemplo, debía utilizar una rama para rascarse, no podía tocar su cabeza con sus propias manos. La, las explicaciones que se daban ellos no satisfacían, o no terminaban de ser completamente lógicas an, a nuestra vista. Fraser citaba el caso, por ejemplo, de los pueblos, del pueblo de los Pima en Norteamérica, que se tomaban tan en serio las restricciones del tabú cuando matabas, que ellos no podían posponer la expiación y la purificación antes que terminara la guerra. Debían hacerlo allí, en ese momento. Y una vez que tú matabas, debías apartarte del campo de batalla y debías empezar las restricciones del tabú. Lo que hizo, por supuesto, que los Pima no fueran precisamente los mejores aliados de los norteamericanos y de los ingleses cuando estaban conquistando las tierras del interior de Norteamérica en realidad. Si vamos ahora a los ejemplos de, de los tabú respecto a los reyes y a los reyes sacerdotes, las cosas se vuelven incluso un poco más extraordinarias y más complejas. El rey y el, el jefe o el rey sacerdote, el jefe de la tribu, él es en sí mismo tabú. Y todo lo que entra en contacto con él se vuelve tabú. Él tiene una serie de restricciones, de cosas que él no puede hacer y de cosas que el resto de nosotros no podíamos hacerle a él, a esa persona. Eh, por ejemplo, cita el caso de, de, de Fraser, cita el caso de un jefe de Nueva, de Nueva Zelanda que tenía un, gran, un elevado rango y que era una gran sacralidad y que dejó una vez abandonado en el camino restos de su comida después de haber comido. Y que detrás venía un esclavo. No, un hombre fuerte, corpulento y hambriento, vio que habían, deja, que vio, vio que habían dejado la comida y se, eh, se apoderó de la comida y se la comió. Y, que cuenta, la, y cuenta la historia que, que apenas hubo terminado de comer, había pasado alguien por allí que había visto, se horrorizó y le dijo que esa comida que había encontrado era, la, era una comida que había dejado el jefe y que él, al comérsela la había profanado. Y este acto sacrílego bastó para llenarlo de horror y el, el hombre a, duró aproximadamente dos días. Entró en convulsiones, se enfermó y, al, y, y a los dos días había muerto ya. Para explicar este horror que causaba el, el jefe sacerdote, el rey, el líder de la tribu y por qué era un tabú, uno debe comprender que para que, que para nosotros, por ejemplo, nosotros concebimos que por ejemplo el rey, el Papa, la, la, el, el emperador o la emperatriz, son representantes del poder humano y están, vamos a decirlo así, avalados por Dios o apoyados por Dios para ejercer el poder y dirigir, la, y dirigir a los hombres en la tierra y llevarlos por el camino del bien y de la rectitud, pero no se nos ocurre en ningún momento considerar que el Papa es un elemento, un ser divino, o que el dios, el, el, o que el rey era un ser divino, o dotado de, de cualidades de la divinidad o cualidades sacras. Pero no era así para los pueblos primitivos, o para los primeros pueblos. Ellos consideraban que efectivamente el rey era, en cierta manera, portador de la divinidad. Y de hecho, en la mayor parte de las sagas, de las leyendas y de los mitos, todos los que son reyes se consideran herederos en línea directa de algún dios. Por ejemplo, los emperadores, los reyes romanos se consideraban herederos en línea directa de la sangre de la sangre de los, dios, de la sangre de los dioses porque habían nacido, ellos, eran, ellos portaban en sí la sangre de Rómulo y Remo que habían sido, por supuesto, semidioses, hijos de dioses. El rey, por este poder divino de, que, que venía conferido en su sangre, en su propia corporeidad física, era portador de un concepto que ya hemos mencionado en programas anteriores, que es el maná. El maná, por cierto, la palabra maná eh, es también de origen polinesio. Significa poder, significa prestigio, significa efectividad en el sentido de, de, de acción, de, de la acción que se hace que se hace real instantáneamente y, por supuesto, tiene una connotación, en este caso, lo que nosotros podríamos llamar en la actualidad como sobrenatural, porque para, para los pueblos polinesios y para la mayor parte de los, pueblos, de los pueblos, de los primeros pueblos, no era sobrenatural, sino que eso era la ley natural en sí. Este vínculo de, del rey con la divinidad, en la medida en que el rey era considerado un dios en sí mismo, le dotaba de un poder increíble, un poder lo que podríamos llamar ahorita, como acabamos de decir, sobrenatural, y que era capaz de todo, era portador de maná. Un ejemplo que ha perdurado en el tiempo y que existió hasta fechas muy recientes, nos los trae Freud en el caso del Mikado japonés. Freud cuenta que el Mikado no creía adecuado a su dignidad y santidad, por ejemplo, tocar el suelo con los pies, y que si quería ir a alguna parte, ...tenían que llevarlo en hombros... Y, ...o tenían que cargarlo en esta especie de, de... carruaje cargado por hombres... ...que lo transportaba a todas partes... ...y era tan sacro, era tan grande la santidad... ...y la sacralidad de su propio cuerpo... ...que no tenía, no tenía permitido recortarse las uñas... ...el cabello, la barba... ...y que para que no presentara un mal aspecto... ...bueno, en las noches podían lavarlo... ...y bañarlo y limpiarlo... ...hombres que estaban preparados y dedicados solamente a esa tarea, los únicos que podían tocarlo o acercarse a él. E incluso hay noticias de ello en tiempos más antiguos del mercado. El emperador debía permanecer sentado en el trono unas, al menos unas horas cada mañana y debía permanecer allí completamente quieto, porque de esa manera, al estar él completamente quieto, firme y tranquilo, esa ese mismo comportamiento iba a tener el resto del mundo para ellos y que si algo perturbaba al emperador podía traer grandes consecuencias, terribles consecuencias, cataclismos, terremotos, tsunamis, desastres que se atribuían en cierta forma a la intranquilidad del, empera del emperador. O visto de otra manera, esto era una forma práctica que tenía el pueblo japonés para mantener en control de la tierra. Una forma de asegurarse que la tierra no fuera perturbada era manteniendo la tranquilidad del emperador. Estaba prohibido, por lo tanto, acercarse, tocarlo, perturbarlo, llegar de alguna manera a él. E incluso en el, de, en el estallido de las guerras, simplemente venía, venían y se enfrentaban entre sí los generales, los grandes, li, li, los grandes líderes, pero el emperador permanecía siendo el mismo. Y eran... Hasta tal punto las restricciones que tenían sobre él, que realmente el emperador a veces no mandaba, no dirigía él realmente el reino. Su único deber, su único trabajo era permanecer sentado allí para garantizar la estabilidad del mundo como tal. De los asuntos políticos se encargaban el resto de los miembros de la corte. Y hay dos ejemplos de esta concepción de lo que era, de, de, lo, de, de lo que era el rey, de los tabús sobre el, de, sobre el rey. Lo podemos ver, por ejemplo, si vieron aquella película de 10.000 a.C. En esta película, unos, unos hombres que vivían de cazar mamuts, que estaban quizás en, los, en las partes más, más antiguas del salvajismo y que todavía tomaban el, el matrimonio por rapto y todo esto, de golpe son secuestrados muchos de sus, de sus mujeres y de los hombres más jóvenes y más fuertes si y son tomados como esclavos y se los llevan de pronto a un lugar muy lejano y cuando la película avanza nos damos cuenta que se los llevan a Egipto como esclavos para construir las pirámides y se nos ofrece una vista de quién era en aquel momento el faraón pero estaba prohibido mirar al faraón e incluso los sacerdotes que se acercaban a él y quienes podían acercarse y tocarlo y estar más cerca de ellos no podían verlo a la cara y cuando se acercaban bajaban la cabeza y entregaban lo que iban a entregar sin mirarlo. Se alejaban sin mirarlo. Estaba siempre cubierto por un velo. Nadie podía llegar al faraón. Estaba prohibido tocarlo o mirarlo. Y estas prohibiciones de mirar al rey de mirar al faraón, por ejemplo, te mantenían ya desde épocas antiguas, muy muy antiguas, precisamente por esto. Porque si tú mirabas directamente al rey sacerdote... Por ejemplo, por decirlo así, en este caso el faraón es el equivalente a un rey sacerdote. Si tú mirabas a un rey sacerdote, la mirada, la sola mirada podía transmitir un tal maná en ti que podía perturbarte o dañarte. A pesar de que era una fuerza benéfica, realmente la fuerza del, del, del faraón, la fuerza del emperador, la fuerza del rey sacerdote. Si tú entrabas en contacto directo con ella, podías resultar dañado, era peligroso para ti. Por eso era tabú, estaba prohibido mirarle. Y aquí vemos una vez más esto, esto del, horror, del horror sagrado que significaba esta fuerza y por la razón por la cual era catalogado como tabú ciertas acciones respecto a estas personas. Lo curioso es que esta misma fuerza que puede resultar terrible, que puede dañar, que puede destruir, que puede matar a una persona, es utilizada también para sanar se le atribuye a esta fuerza que vamos a llamar, que, que Freud llamaba ensalmadora, una cualidad curativa extraordinaria que tenían todos los reyes y gobernantes. Y de hecho, Freud menciona unas cuantas anécdotas sobre los reyes de Inglaterra, en donde por el acto de la imposición de su mano en ese momento, el rey podía curar cualquier enfermedad y recorría toda Inglaterra en la Edad Media, con actos de imposición de manos para que a través de su fuerza de la divinidad que corría por su cuerpo se transmitiera ese maná curativo y salvador a las personas que estaban enfermas a los enfermos de lepra a los enfermos terminales a los que estaban muy mal a los enfermos de tuberculosis que bueno en aquel momento no sabían que era tuberculosis y eran de esta forma curados por esta fuerza, fuerza ensalmadora este maná protector que, que emanaba del rey otro tabú importante que, que hay que mencionar es el tabú sobre los muertos, sobre los viudos, sobre los dolientes. Fraser relata eh, el caso de las, tri, de, la, de las tribus de los maoríes en, en África Oriental, donde cuenta que entre los maoríes todo el que hubiera tocado un cadáver o que hubiera participado en un entierro, en una sepultura, se volvía impuro, en un grado extremo, se volvía tabú. En este sentido impuro. Y era completamente segregado por, por, por la tribu. Era boicoteado. No podía entrar en ninguna casa, no se le permitía entrar, acercarse a ninguna persona o tocar a alguien o algo. Y por, porque lo que tocabas o a quien tocabas, inmediatamente se contaminaba también y se convertía en un tabú. No podía ni siquiera, no tenía permitido tocar los alimentos que iba a comerse, porque si los tocaba con sus manos con las manos con que había tocado el cadáver o con que, o que, habían, con que había hecho el enterramiento si lo tocaba con esas manos el alimento el alimento se, se volvía impuro también, se volvía un tabú y si se lo comía, le podía producir un gran daño y podía morir, entonces tenía que alguien darle eh, el Tenía, tenía que alguien darle la, dejarle la comida sobre el suelo y la persona se dejaba la comida allí, se alejaba y él tenía que comerlo con la boca sin utilizar las manos o ver cómo se le acercaba. O había alguien, algún voluntario que se acercaba a él y utilizaba una pequeña varilla y lo alimentaba con eso. Pero esa persona que hacía eso también se volvía un tabú, aunque en un grado menos extremo. Y debía en esa misma persona tener una serie de restricciones para evitar el, el toque, el, el contaminar a los demás y tratar de expiar... De, de quitarse las impurezas del, del tabú que tenía encima restricciones como estas, tabús como estos hay muchísimos por ejemplo, menciona también el caso de la tribu de los Shuswap en la Colombia Británica, en Canadá donde se imponía un tabú a las viudas y a los viudos que eran aislados por la tribu y que tenían que cumplir el duelo completamente en soledad y que no podían romper el aislamiento hasta que no hubieran completado esa fase de duelo, esa etapa de duelo, con una serie de, de restricciones y de mandamientos que debían cumplir, de prohibiciones que debían tener. Y no podían romperlo, porque si lo rompían, si se acercaban a alguien, si rompían el aislamiento y alguien entraba en contacto con ellos, también convertían a esa otra persona en tabú. Y quizás el caso más extremo de esto, que recuerda un poco el homo sacer, también romano, lo encontramos en una, una anécdota que contiene Freud en Totem y Tabú, en donde habla que en la región de Mequeo, en Nueva, en, en Nueva Guinea, cuando una persona enviudaba, perdía todos sus derechos civiles y tenía que vivir completamente segregado. No tenía ni siquiera permitido labrar su propia tierra, ni mostrarse en público, ni caminar por las calles de la aldea. Tenía que andar siempre por los montes o por los alrededores y alimentarse como pudiera de... De la, de la naturaleza, de las vallas, de ese tipo de cosas, porque no podía tocar o cultivar la tierra. Tenía prohibido cultivar la tierra o trabajar la tierra. Y que si alguien se acercaba, debía, debía alejarse y esconderse completamente. Sobre todo, si el viudo era un hombre y se acercaba a una mujer, debía alejarse y perderse de la vista. Y viceversa, si era una viuda y se acercaba a un hombre, debía evitar a toda costa que el hombre la viera a ella. Otra prohibición, otro tabú muy muy importante era el nombre del difunto. Y Este es un tabú que Fraser, Freud y otros investigadores se dieron cuenta que estaba presente en muchísimas, muchísimas tribus y pueblos a lo largo de todo el mundo. Estaba prohibido utilizar el nombre del difunto. El nombre del difunto se volvía tabú y esa prohibición, ese tabú lo encontraron en los amolledos de Siberia, en las, en, las, en, la, en las poblaciones de Ceilán, en las tribus mongolas de Tartaria, en los Tuareg del Sahara, en las tribus Aino del Japón, al norte del Japón, y, y, y en de, de, de las tribus Acamba y Nadí de África, en el África Central, incluso también en las tribus de Filipinas, en Madagascar, en Borneo, en, en Latinoamérica, las encontraron en muchas regiones, sobre todo en las tribus guaraníes del Paraguay y, de, y del sur del Brasil encontraron también estas prohibiciones, este, este tabú sobre el nombre. Es un tabú muy extendido y se puede decir que casi universal la prohibición del de utilizar el nombre del difunto. Ahora vamos a indagar un poco el, el porqué de estas prohibiciones, o sea, ¿qué, es, ¿qué motiva la existencia del tabú? Una de las teorías quizás, quizás la más famosa respecto a este tema es la teoría freudiana sobre, sobre el tabú donde para Freud las prohibiciones del tabú cumplen una función social y estructural importante y, se, y tienen fundamento, por supuesto, no solamente social, sino psicológico. De hecho, tratar de indagar por qué, los, por qué para los primitivos el incesto, por ejemplo, era un tabú, por qué había una prohibición tan fuerte sobre, sobre el tabú del incesto en, en, en, en, entre los aborígenes australianos que para Freud en ese momento, que no conocen a los centineleses consideraban que era los, eran los más primitivos hasta ese momento, tratando de investigar por qué la prohibición del incesto era tan fuerte, Freud postuló la identificación entre las fases del desarrollo de la sociedad con las fases del desarrollo de desarrollo y de la evolución, la evolución individual del hombre y estableció, vamos a decirlo así, este paralelo entre lo que Marcus se llamaba la ontogénesis y la filogénesis, que eran paralelas en, en sí mismas. Así que, así como el niño atraviesa unas etapas de desarrollo donde en la teoría freudiana incluyen el complejo de Edipo, el complejo de castración y la resolución de los distintos complejos, esas mismas etapas de desarrollo con variantes rel relativas se encuentran presentes en el desarrollo de la humanidad. Y para tratar de explicar, de exponer esta hipótesis que Freud Freud desarrolló para explicar la, la prohibición y el, y el tabú del incesto en las sociedades primitivas desarrolló un libro escribió un libro muy interesante que se llama Totem y tabú que por supuesto por supuesto se los recomiendo de verdad no tanto para tomarse al pie de la letra lo que Freud diga sino para ver cómo Freud hilaba los, su, su pensamiento y, y cómo desglosaba estas hipótesis para explicar el fenómeno para ver cómo era el método y el pensamiento de Freud en sí mismo una de las características del tabú es que, ya lo hemos mencionado, cuando le preguntas a, un, a alguien que está bajo un tabú, alguien que cree en el tabú, que, que, que, eh, que forma parte de esa institución, cuando le preguntas por qué eso es así, por qué está prohibido, él simplemente no lo sabe. Él sabe que eso es así y ya. ¿Por qué ocurriría el castigo? ¿Por qué vendría eso? Realmente no lo sabe. Se crea toda una serie de explicaciones místicas, Mágicas y religiosas Que justifican a la larga el tabú Pero en líneas generales Ellos están convencidos De que es así ¿Cuál era el origen de la prohibición? No se sabe Yo simplemente un día Estas tribus primitivas Despertaron a la conciencia Por decirlo así Y se encontraron con que eso estaba prohibido Y ya ¿Por qué? No lo sabían Pero estaba completamente prohibido Y era tal el temor que les causaba La prohibición que no se atrevían nunca a violarla, a romperla. Y por supuesto, si algo está prohibido es porque obviamente puede hacerse. Tú no puedes prohibir las leyes de la naturaleza, por ejemplo. No puedes, la, la, la ley de la gravedad no, no necesitas enunciarla o escribirla en un papel. Ella se cumple por sí misma. No puedes desafiarla. Es imposible romperla. Eh, romperla. Cuando tú estableces una prohibición, ya sea en un enunciado, ya sea en un escrito, ya sea en una ley tácita de la sociedad como es el caso del tabú, es porque efectivamente puede romperse. Y a este respecto, ahí Fraser tenía un argumento sumamente interesante en el donde, donde Fraser decía que la ley solo prohíbe a los seres humanos aquello que ellos podrían efectivamente llevar a cabo. O sea, que a, a, aquellos, a lo que ellos están movidos a realizar o que pueden realizarlo que pueden realizarlo porque les apetece, que tienen deseos de realizar, si no, no tendría sentido prohibirlo, tú no vas a prohibir por ejemplo tocar el fuego porque realmente nadie quiere tocar el fuego, es cierto, tocar el fuego es peligroso, quema, puede traerte graves daños a la salud, puede dejar inutilizada tu mano o alguna parte de tu cuerpo, pero como nadie quiere efectivamente quemarse o tocar el fuego, no es necesario prohibirlo, entonces Tú prohíbes solamente aquello que efectivamente las personas quieren. Y mientras más fuerte es la prohibición, en este argumento de Fraser, es porque el deseo, de llevar, el deseo de, llevar a cabo la, de llevar a cabo lo prohibido es más fuerte aún. Entonces, si está prohibido tocar al rey, si está prohibido acercarse o ver al rey o perturbarlo de alguna manera, es porque lo que más desean ...estos pueblos es de alguna manera atacar al rey. Si está prohibido hacerle daño al rey es porque lo que más desean es eso. Si está prohibido el incesto es porque lo más deseado por los pueblos primitivos era el incesto. Si está prohibido el asesinato, matar a alguien de la misma tribu... ...era porque la unión de la tribu era muy frágil y el deseo de, el, el, el deseo de, de, extermin, de, de exterminarse, de matarse entre ellos era quizás realmente muy profundo, o, o lo que podría explicarse por el hecho de que la tribu era quizás reciente. Para explicarse por qué este deseo asesino, por ejemplo, que hacía tan, tan importante el hecho del no matarás, o el de no comerás carne humana, por ejemplo, era porque el deseo de la, de la, de la carne humana realmente era el, el deseo de matar al miembro de la tribu, de com, o, de, o de comer, por ejemplo, su carne, estaba muy presente en ese momento. Y para explicar por qué eso estaba allí, Freud... Desarrolló la teoría Partiendo de la misma teoría del, de la horda primitiva de Darwin De la formación de la sociedad a partir del derrocamiento Del padre primigenio, del padre primitivo Y de este patriarcado primitivo En el que se instauró una frágil sociedad de hermanos Que era realmente muy frágil y muy tensa Y donde posiblemente una y otra vez Los hermanos estaban tentados a exterminarse entre sí Ya que no existía este, este macho alfa primitivo Que impusiera el control, de la, el control sobre, la, sobre la tribu Sobre, la, sobre el clan y que ese periodo de interregno en el que la, en el que la violencia y la inestabilidad de las sociedades de las sociedades primitivas estaba extendido por todas partes en las sociedades de cazadores recolectores, sobre todo fue tan fue tan fuerte y la, la, la y la violencia era tan grande que la prohibición tuvo que hacerse realmente muy fuerte y de una gran violencia también, para poder contrarrestar la violencia que venía del otro lado. Y este periodo de interregno duró posiblemente, según, este, según la historia freudiana, según esta perspectiva freudiana, hasta la instauración definitiva del matriarcado primitivo que vino a suceder a este interregno, de, en, entre la muerte del padre primigenio, como de la institución del padre primigenio, de vamos a decirlo así, de este patriarcado primigenio donde el, donde el macho alfa imponía con su violencia el orden sobre la tribu. Y que las primeras grandes prohibiciones, los primeros grandes tabús, venían de allí, de ese momento, donde estaba prohibido matarse entre sí. Y por supuesto el acto del canibalismo en este caso estaba, representaba una cumplía un papel sacramental, un papel mágico y espiritual... En el que de alguna manera el acto de comer la carne de un hombre implicaba que tú lo asimilabas, asimilabas su fuerza dentro de tu cuerpo. Estaba prohibido de alguna manera hacer eso, había que prohibirlo. De tal forma que quizás los grandes prohibiciones, los grandes tabúes que están presentes de forma universal en casi todas las sociedades son el tabú del incesto, que era quizás lo más deseado, el tabú del canibalismo, que es quizás la prohibición que ya menos se recuerda porque muy pocas personas están, están impelidas a hacerlo en la actualidad y el tabú del asesinato que bueno, ha sido casi imposible erradicarlo y a tal punto que sin una institución una institución legislativa una institución de justicia que imponga el orden todavía no logra, no, no logra evitarse este impulso asesino que está presente en el ser humano el tabú entonces aparecería como una como una restricción sobre estos grandes impulsos y estos grandes deseos del ser humano. Y esa institución está tan atrás, tan atrás en la, en la historia de la humanidad, o en la prehistoria, mejor dicho, de la humanidad, que no hay recuerdo alguno en el ser humano, en ninguna tribu, en ningún pueblo antiguo, de por qué esa prohibición apareció. Simplemente ellos despertaron un día a la conciencia, como dice poéticamente Freud, ...con esa prohibición entre las manos... ...y estaban obligados a cumplirla... ...porque ya el miedo y el terror a, la, a romper la prohibición... ...estaba tan interiorizado en ellos... ...o fue tanta la violencia con que, lo, con que se, les, se les inculcó la prohibición... ...que no, no, había, ya no quedaba ya ningún deseo, de romp, ni, ningún deseo de romperla... ...por el temor a la consecuencia que podía pasar. Ahora, y ya un poco para, para cerrar... ...un nexo que, nos, que podemos ver presente en la institución del tabú es el del pensamiento mágico, toda justificación y todo funcionamiento del tabú está sobre el pensamiento mágico y una de las características del tabú es la misma característica que tiene la magia, todo lo que entra en contacto con algo que es tabú se vuelve a sí mismo tabú, esta es una propiedad mágica y ya lo hemos trabajado en el episodio anterior sobre magia y lenguaje. Este esquema de pensamiento está tan profundamente metido en nuestro inconsciente, en nuestra forma de ver y de concebir el mundo, que de hecho eh, estas propiedades de la magia, ya lo hemos mencionado, están muy relacionadas al pensamiento científico. De hecho, se puede considerar a la ciencia como una continuación o una evolución del pensamiento mágico, el pensamiento científico. La diferencia está, por supuesto, en que la concepción mágica es netamente... Psicológica. Y parte del hecho de que el orden del pensamiento es el orden del mundo real. Y las ideas del tabú son contagiosas. El tabú es contagioso porque las ideas son contagiosas. Y esto obedece a una, a una, a una cuestión de, de, de, del, del acto mismo de la prohibición. Cuando tú prohíbes algo y la prohibición es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, se desarrolla una, for, una suerte de lo que, de, de lo que el psicoanálisis se llamaba una neurosis, en donde el objeto reprimido, busca aparecer en otros lugares, en otras partes de tu, de tu experiencia pero la prohibición es tan fuerte que inmediatamente aquello sobre lo cual puede reflejarse el deseo queda prohibido también para no recordarte el deseo o para evitar que el deseo, aquello, aquello que está reprimido vuelva a aparecer entonces lo que entra en contacto con el tabú se vuelve inmediatamente tabú por eso mismo queda prohibido por un lado y por el otro lado por el acto mismo del ejemplo, alguien el, el, los reyes, por ejemplo, eran tabú porque tenían, te, ellos tenían, por supuesto, una serie de restricciones terribles, como por ejemplo las restricciones del Mikado el, o las restricciones que podía tener el faraón en su vida cotidiana. Pero al mismo tiempo tenían una serie de, de cosas permitidas que eran tabú para el resto del mundo. Por ejemplo, a los reyes les estaba permitido el incesto porque con eso lograban conservar, la, co conservar el linaje real y el linaje... Sac sacramental, vamos a decirlo así les estaba permitido ejecutar o matar por ejemplo, les estaba permitido realizar una serie de cosas que lo volvían a ellos tabú por lo tanto, todo lo que ellos tocaban se convertía en tabú porque en ese momento tú adquirías el poder de hacer lo que el rey también hacía, no podías tocarlo, entonces estaba prohibido para ti esa misma, ese carácter contagioso que puede provenir de esa, de esa misma cuestión es un elemento netamente psicológico. Se basa, por supuesto, en el contagio de ideas, en, en el que una idea contagia a la otra porque es contigua a la otra. En otras palabras, lo que hemos mencionado que para el pensamiento mágico, el mundo objetivo no tiene un orden independiente de lo, del orden psicológico Sino que el orden psicológico es el orden del mundo El orden mental es el orden del mundo Lo que puede acontecer en, el, en mi mente puede por lo tanto acontecer en el mundo Si en mi mente una idea se asocia inmediatamente con otra Y por lo tanto queda asociada y compelida, contaminada con el deseo Lo mismo puede ocurrir en el mundo real Claro, estas asociaciones son asociaciones Simbólicas, no son asociaciones de lo que nosotros podemos llamar en la actualidad pensamiento racional o pensamiento lógicamente hilado, sino que la forma en que las asociaciones se establecían en aquel momento para estos hombres eran más bien arquetípicas o simbólicas. Porque el símbolo, el arquetipo, el mito, la historia, era la forma de comunicarse, la forma de establecer las concepciones del mundo y de lo que podía pasar, por eso la Biblia entera está escrita en parábolas o está escrita en metáforas, porque era la forma en que los hombres se comunicaban no podías hablarles directamente de, de, de estadística de no de no te reproduzcas con tus hermanos de respeta la, las opciones, no mates porque puede pasar esto o lo otro, no tenías que enseñárselo mediante símbolos, mediante arquetipos, mediante parábolas, mediante fábulas mediante mitos, porque era lo que ellos podían asimilar lo que, esta técnica que está tan de moda ahorita que es el storytelling en el marketing, que es, con, que es transmitir la idea mediante contar un, el acto de contar historias, apelar a este elemento arcaico, o, este elemento no arcaico, vamos a llamarlo mejor ancestral que está presente en nosotros. Apelando a este elemento, a esta forma de conseguir y de pensar tan, tan, tan ancestral en nosotros, la, la información cala más directamente porque el pensamiento lógico, racional, vamos a decirlo así, este pensamiento hilado con la lógica matemática de a, premisa A, premisa B, está presente para nosotros en, en, en el mundo occidental y en el mundo moderno desde los últimos siglo y medio, dos siglos, que es que empezó a extenderse de forma abierta a través de las instituciones como la escuela, de, la, de instituciones como la universidad, la enseñanza la divulgación del pensamiento científico los libros. Pero antes de eso tenemos 10.000, 15.000, 20.000 años de concebir el mundo mediante historias, mediante mitos, mediante símbolos. Es por lo tanto nuestro verdadero lenguaje universal y profundo. El lenguaje del mito, el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de los arquetipos es nuestra verdadera forma de comprensión y de expresión. El otro, el pensamiento racional, es el pensamiento lógico, vamos a llamarlo así, de, de hilarlo en todo en, en silogismos, es una forma que se ha establecido muy recientemente y que se basa sobre abstracciones. Porque, ok, es cierto, los mitos también siguen silogismo y estructuras lógicas, pero no siguen la estructura abstracta que sigue el pensamiento lógico-matemático moderno. En ese sentido, el, eh, eh, las instituciones como el tabú las prohibiciones parten de esta concepción del mundo a través de símbolos y de mitos y está presente en nuestra vida cotidiana, en el pensamiento de la persona supersticiosa, en el pensamiento de la persona religiosa, en el pensamiento incluso de... De, de, nuestra, de nuestra vida cotidiana para cosas de las políticas más elementales. Podemos hablar incluso que la democracia, o la concepción de la democracia en la actualidad, en la vida política, la concepción del, de la ciencia como modelo cosmogónico, como cosmogónico de, de explicación del mundo, parte, en el fondo, cuando calan en, en nuestro pensamiento, el pensamiento del lego, en el pensamiento del, del que no es un especialista, del que no es un científico, del que no es un físico, como una suerte de, de storytelling que desarrolla un, una estructura mítica en nuestra mente, porque nosotros no somos físicos, nosotros nunca hemos leído las ecuaciones de Einstein, pero asimilamos las ecuaciones, el, el modelo teórico de la gravedad de Einstein, por ejemplo, con metáforas, con leyendas con cuentos y tienen que explicarnos a través de a, tra, a través de historias y de cuentos bueno esto era más o menos lo que quería contarles el día de hoy quería compartirles con ustedes esta versión sobre sobre los mitos sobre los eh, quería compartir con ustedes esto sobre los sobre la, el tabú y sobre el pensamiento mágico y cómo se elabora el, la, cómo se elabora esta forma más profunda del pensamiento mágico, de las prohibiciones del tabú con nuestra concepción, de dónde venía y sobre todo cómo, era, eh, de cómo fue el origen, la génesis de pasar del pensamiento mágico y del tabú en la, en, como lo concebían los polinesios, los romanos, los griegos antiguos los persas, los beduinos, hasta la, hasta la actualidad y cómo lo estamos viviendo ahora y cómo está presente Espero estar muy pronto de nuevo con ustedes una vez más en un próximo episodio de En la esquina de samán donde seguiremos tratando temas parecidos como este. Eh, me propuse desarrollar un, un poco más en, en profundidad estos temas acerca del, vamos a llamarlo, del pensamiento mágico. Y así como esta vez hemos hablado del tabú, de lo que para Fraser sería algo así como la magia negativa, me gustaría desarrollar el tema de la magia positiva de los hechizos y del pensamiento mágico para control vamos a decirlo así de, como, como, como, como forma de como técnica en un futuro en los próximos programas junto a otros temas como por ejemplo eh, esto de los mitos y de la esto de los mitos y de la relación entre la magia y, el, y, y, la, y la ciencia espero verlos pronto muchas gracias por compartir este espacio conmigo y nos veremos muy pronto en otro episodio de En la Esquina del Semalín.